Un día, Dios a los profetas hizo acudir aún a Cristo y Muda y miles, pero todos eran él Para tratar de ver qué hacían con la siembra de dolor Que algunos hombres van sembrando alrededor Con tanto llanto provocado por el hombre y su ambición Tieblas de lágrimas causaban corrupción. Nubes de llanto acumulado tapaban la luz del sol y el mundo iba a su inmediata destrucción. Las flores ya no florecían, el agua sabía mal, las personas se querían sin amar. Se confundían valor y precio y era tan cruel la situación que los cantantes cantaban sin emoción. Y decidieron los profetas que eran Dios y que eran mil, bien las risas que han quedado sin reír, las de los hombres masacrados, las de los niños sin hogar, las de la gente que perdió su dignidad. Todas las risas que en la tierra nadie nunca más rió, se las dio Dios a Maribel y le encargó, que las riera por el mundo que ella su visión cumplió, y Maribel rió, y rió, y rió, y rió. Cuando Maribel reía la luz volvía a brillar en los ojos de la gente y en la tierra y en el mar, Maribel reía estrellas, Maribel reía luz, Maribel salvaba el mundo de su cruz. Y cuando ya no había nubes, cuando no hubo oscuridad, como queriendo a Maribel recompensar, yo reúne a todos sus profetas que la hicieran él para que dieran las gracias a Maribel. Al ver a todos tan solemnes, Maribel rió con ganas Y su risa subió al cielo, llevado por suaves alas Contagiando a los profetas, que eran miles eran Que se rieron hasta el ataque de todos Pero a medida que iban riendo, iban desapareciendo Los mil profetas y los dioses y hasta dios Y Maribel, al ver muy seria, que el mundo reía en paz, río en el ya yeah. no